Bueno, vamos a cambiar de tema, pero vamos a continuar con un tema que planteábamos en el día de ayer y que realmente preocupa y ocupa a toda la, so a la sociedad y sobre todo al sector de la salud, ¿no? Y tiene que ver con estos picos o este brote de enfermedades respiratorias y también las gastroenteritis que Me hay. Exacto, Mendoza está viviendo un verdadero pico de enfermedades respiratorias y sobre todo, lo decíamos ayer, los que más lo manifiestan son los chicos, uh -huh. así que nos vamos a ocupar del tema. Está del otro lado Silvia Santos con más información. Hola Silvia, buenas tardes. Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes Así es, han aumentado las consultas de enfermedades respiratorias y gastrointestinales Sobre todo en niñas, niños y adolescentes Esto sería inusual para la época Se lo vamos a preguntar a la doctora Laura Piovano Que es la subdirectora eh, asistencial del hospital Noti Para que nos cuente por qué es inusual Que justamente en esta época aumenten las enfermedades respiratorias ¿Qué tal doctora? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes bueno, eh, básicamente se han dado distintos fenómenos de coletazo, digamos, de la época de pandemia. Eh, los cuadros que estamos viendo ahora son cuadros respiratorios, algunos gastrointestinales, todos de causa viral. ...se está viendo que eh, está circulando el virus de la gripe... Uh -huh. eh, ...y sobre todo que es el virus de influenza... Eh, ...hay dos tipos primordiales, el A y el B... ...que coexisten, pero el B es el que puede causar por ahí... ...más eh, síntomas gastrointestinales. Uh -huh. eh, durante la pandemia claramente ninguno de los virus respiratorios... ...pudo este, tener cabida en ninguna de las enfermedades comunes... ...digamos de la infancia... Eh, así que, bueno, eh, su, su lugar o su nicho ecológico está ocupado por el virus del COVID. Eh, al pasar el tiempo y a ir disminuyendo a través de la vacunación, eh, las enfermedades por COVID empezaron a tomar su, su lugar, digamos, de estos virus, que pre-pandemia claramente estaban instalados y tenían sus épocas de brote, digamos. ¿no? Eh, ahora lo que estamos viendo es bueno esto, que se van acomodando y claramente en prepandemia esta no era una época de virus respiratorios y que gastroenteritis virales. Eh, o sea, más, sobre todo en invierno. Exactamente, los picos los teníamos claramente en el invierno. Ahora es como que tuvimos nuestro pico invernal y ahora tenemos como un, una, una segunda aparición de estos virus respiratorios. Eh, esa es la causa y el, las dos terceras partes de la consulta, o un poco más tal vez, en la guardia del hospital Nauti es debido a estos cuadros respiratorios y algunos con manifestaciones gastrointestinales. ¿Tiene que ver también con la poca cantidad de gente que se ha o de chicos que se hayan vacunado contra la gripe? Ha habido menos vacunación para la gripe, hay que recordar que de 6 a 24 meses está indicada y hasta los 8 años cuando hay eh, alguna enfermedad de base, ¿no? Cardiopatías, enfermedades pulmonares, enfermedades que mmm, son chicos que nacen con algún tipo de enfermedad que disminuye eh, o no deja funcionar adecuadamente el sistema inmune, que se llaman las inmunodeficiencias. Uh -huh. eh, y bueno, eh, se vio que este año eh, han habido menos chicos vacunados contra la gripe, así como los mayores de 65 años, que también son personas de riesgo, lo cual favorece claramente la diseminación de estos cuadros virales. ¿Podemos negar que haya sido por un problema del agua que hayan más chicos o más personas con problemas de gastrointestinales? Bueno, claramente eh, la transmisión de estos virus se produce generalmente, como todo virus respiratorios, por eh, la vía respiratoria. Que produzcan síntomas gastrointestinales eh, es una manifestación clínica, no se transmiten a través del agua. Así que eh, todos estos cuadros que responden a la etiología viral no son por contaminación de agua claramente. Bien, y con respecto a las recomendaciones que le podemos dar a las mamás, con respecto a los chicos que están con este cuadro, lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Bueno, lo primero que tienen que hacer es, si son chicos escolares o que están en guarderías eh, o salitas maternales, que no los deben porque claramente van a contagiar al resto. Que hagan reposo, que los hidraten, que tomen mucho líquido. Eh, y que controlen la fiebre con los métodos habituales que controlan la fiebre. Son cuadros que por ahí las primeras 48 horas arrancan con registros febriles altos. Y después, bueno, van disminuyendo. Habitualmente duran entre 5 a 7 días. ¿No estos necesitan cuadros. medicación? ¿Son virales? Generalmente no necesitan medicación. Eh, la consulta con su pediatra de cabecera, si los síntomas persisten, si hay dificultad para respirar, si aparece otra cosa distinta del simple resfrío, por así decirlo, que le dame la atención a la mamá o al cuidador del niño, que hagan la consulta a su pediatra de cabecera o al centro de salud de referencia que tiene cercano a su domicilio. Para evitar justamente las largas colas en la guardia del hospital, que son muchas, para esto, con esto cierro, ¿cuántas consultas por día está recibiendo el hospital? Bueno, en el hospital actualmente han habido días de 700 consultas diarias, eh, pero bueno, lo habitual es entre 300 y 400 en épocas de baja, digamos. Y de ahí para... Es alto, es alto el, el problema. Exactamente, son muchas las consultas, lo cual puede demorar la atención, porque generalmente son este tipo de consultas banales que se codifican como códigos verdes o azules, que bueno, es una codificación internacional, digamos, y entonces eh, tienen que esperar porque claramente la prioridad de atención la tienen los chicos con patologías graves, que por más que haya llegado recién, si es grave, se atiende primero y los otros tienen que esperar un poquito más. Bien, doctor, muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Muy claro. Bien, entonces, la primera consulta con los doctores de cabecera o en el centro asistencial para evitar justamente las largas demoras que se producen en la guardia del hospital Noti. Bien. Lugar por excelencia para la atención de pediatría. Alrededor de 700 consultas, cuando lo normal son 300. Ahí ustedes pueden visualizar la gran cantidad de chicos enfermos uh -huh. con enfermedades respiratorias y gastrointestinales, que nada tienen que ver con el agua, sino una derivación justamente de lo que acaba de explicar la doctora. Un virus respiratorio que causa este tipo de inconvenientes también. Que tengan bien, buenas Silvia. tardes, gracias. Igualmente para vos, gracias, muy amable. Silvia.